Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Muy buenas noches, buen comienzo de semana en la nocturnidad, porque en este caso nos encontramos ya bastante uh -huh. tarde con noticias en HD como siempre, pero para poder seguir avanzando, buenas noches. Eva. Buenas noches, va? Reina, totalmente de acuerdo, ya tardecita noche, volvemos a eh, recibir esta estación con esta posibilidad de disfrutar de las noches de noticias en HD Edición Central, turno nocturno, así que el gusto de compartir con vos y con todo el equipo. Exactamente, y como siempre un saludo especial y agradecerles enormemente a ustedes por acompañarnos, a través de las diferentes plataformas del VER TV, la web, la app FM 93, las transmisiones en vivo en Facebook, como así también las diferentes señales de cable en la ciudad de Venado Tuerto, en toda la región e incluso siempre unos kilómetros más allá. Así que agradecerles a ustedes y por supuesto también a nuestros compañeros que están detrás de cámara, hoy especialmente a Eli Prieto, a Manu que están allí trabajando arduamente para hacer posible hasta las 22 Noticias en HD Edición Central y vamos a seguir sumando sí, a, a parte del equipo, nos vamos hacia la ciudad capital de la provincia de Santa Fe en instantes, pero antes vamos al clima aquí en Venado Tuerto. Exactamente, Reina, porque ya nos vamos hacia afuera y les contamos cómo es está la temperatura actual en la ciudad. Eh, la temperatura es de 18 grados ocho décimas, la humedad 86%, la presión atmosférica 1001.4 hectopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros. Atención, eh, Santa Fe... Y San Luis, eh, porque vamos a tener neblinas y nieblas en gran parte de estas provincias. Hemos nombrado Santa Fe, eh, nombramos ahora Venado Tuerto, porque algunas eh, zonas será con casi visibilidad nula eh, durante el transcurso de las próximas horas, mayormente iniciando el día martes. Así que tener todas las precauciones correspondientes. 18 grados, 8 décimas la temperatura actual en la ciudad. Vamos en a profundizar sobre la continuidad de esta semana que recién comienza y esperemos que la temperatura, que a todos nos gusta, nos acompañe porque se aproxima el festejo de la ciudad de Venado Tuerto y tantas otras propuestas y eventos que invitarán a encontrarnos por fuera. Así que, sobre todo, allí ya vemos un pantallazo, una primera mirada, un primer vistazo de cómo continuará la semana desde el día martes. Pero sobre el final vamos a tener en sí la información precisa de cómo estará esta última semana del mes de abril. Y ahora sí, Emma, como lo estábamos aguardando, vamos a quedarnos en nuestro territorio provincial y a irnos, como recién lo anticipábamos, hacia la ciudad capital, porque una vez más está nuestro compañero Agustín Vicio, periodista desde la capital. Buenas noches, Agus, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos allí. Buen lunes, buen comienzo de semana. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Igualmente y como siempre esperando para poder nutrirnos desde diferentes aspectos informativos que como siempre decimos quizás surgen desde la capital pero se expanden a todo el territorio provincial o hay algunas cuestiones que se van dando también en paralelismo y debemos prestar atención desde el sur santafesino. Bueno, si les parece podemos empezar hablando un poco de política porque entramos en una semana que va a ser clave por diferentes aspectos. Por un lado, venimos de varios días de congresos partidarios, tanto en el oficialismo como fue el del peronismo aquí en la ciudad de Santa Fe el día sábado, también como parte de la oposición. En este sentido también se dio eh, aquí en la capital provincial el, congrejo, el Congreso del eh, Socialismo, el radicalismo días atrás también de CREO. Bueno, diferentes espacios que fueron teniendo eh, sus congresos y básicamente lo que se terminó acordando es que gran parte de la oposición acepte unirse a este frente de frentes este gran frente opositor que tendrá su presentación el día de mañana cerca aquí de la ciudad de Santa Fe en que ya está eh, justamente se erigió este día este lugar perdón por parte de la oposición porque bueno allí se fundó la primera ciudad de Santa Fe que luego se trasladó al emplazamiento actual bueno posteriormente se terminó fundando otra localidad pero es un poco le iba a mostrar esa refundación por parte de este espacio opositor. Mañana, cerca del video, se estará presentando este espacio y tendremos más detalles. El peronismo, por su parte, también tuvo su congreso y avaló el nuevo espacio político, nuevo, la nueva conformación del frente y, a su vez, también empieza a transitarse la semana previa a lo que va a ser el último discurso de Omar Perotti como gobernador. Al menos en esta primera, en esta primera parte estamos hablando de la apertura de sesiones ordinarias que estará muy cerca también al 12 de mayo, que es la fecha clave para el cierre de listas. Así que vamos a tener días muy movidos en cuanto a lo político por esto que mencionaba y también por lo que se van a venir con diferentes reuniones, encuentros internos para ir definiendo también las diferentes candidaturas y nombres, así que esto por un lado que es lo político que nos va a seguramente brindar mucha información en estos próximos días sí. y próximas jornadas, así que habrá que ir esperando. No sé si me preguntaron algo o escuché algo, si es que quieren consultar alguna cuestión. Sí, por favor, yendo a este frente de frentes, ¿cómo empezaríamos a desglosarlo, Agustín? ¿Cuáles son esos partidos que lo estarían, en este caso, conformando con dicha intención? Incluso ya también quizás el socialismo empezó a aclarar que formar este frente de frente no significa una orientación a la derecha por lo tanto ya hay integraciones pero también algunas defensas o aclaraciones que van considerando anticipar Unidos para Cambiar Santa Fe es el nombre que tendrá este frente que el día de mañana firmarán los partidos integrantes que serán 10 finalmente los que integrarán este gran frente opositor. Eh, bueno, por un lado vamos a tener al PRO, con sus diferentes ramas, que acepta en este caso integrar este frente, va a estar el PRO, va a estar también la Unión Cívica Radical, que eh, así lo eh, anunció y lo ratificó en lo que fue la, la convención el día miércoles aquí en la capital provincial. Por otro lado también va a estar el socialismo, como bien mencionabas, pero a diferencia de los otros espacios en el socialismo se dio una cuestión que, eh, diferentes ramas internas se manifestaron en contra, incluso el, el pasado sábado dentro de lo que fue el Congreso con alguna cartelería indicando que no había que girar a la derecha, pero bueno, finalmente por eh, vía mayoritaria, esto también hay que aclararlo, se terminó votando el ingreso a este nuevo frente que tendrá, como decimos, el nombre de Unidos para Cambiar Santa Fe. Más allá de esta cuestión también estarán por ejemplo el Partido 1 que es un partido vinculado al evangelismo, por otro lado también encuentro Republicano Federal que es el espacio que dice ser peronista más ligado a lo que es el sector de Miguel Ángel Pichetto, el ex precandidato o ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri en el año 2019 y estos son algunos de los espacios que van a estar integrando este gran frente opositor que hasta el momento no tiene todas las candidaturas o precandidaturas para decirlo con más propiedad eh, definida, si está ya lanzado por ejemplo Maximiliano Puyaro también está lanzada eh, públicamente, si no lo hizo de manera oficial, pero eh, Clara García va seguramente a encabezar la fórmula del socialismo y también hay que esperar qué ocurre con Carolina Lozada que puede llegar a ser la otra fórmula que integre este gran frente opositor, habrá que ver si es ella, con quién lo haría también está en el juego Dionisio Escarpín que en caso de no presentarse Lozada, él afirma que va a estar compitiendo Bueno, aún restan algunas eh, piezas de rompecabezas como para terminar de definir cómo va a quedar este cronograma electoral en cuanto a las precandidaturas, pero poco a poco ya se va conformando y es por eso que decía, próximo 7 de mayo, cierre de alianzas, próximo 12 de mayo, cierre de listas que son fechas claves para ir viendo cómo se va a presentar este horizonte electoral del 2023 que va a estar... Cargado de elecciones. Bien, Agustín, eh, buenas noches. Quería consultarte. Todos apoyando, eh, en primer lugar, bueno, el referente que el jueves último hizo su presentación, también formal, su acto, Maximiliano Pollaro, pero en caso de generarse internas, eh, ¿todos estos frentes apoyarían al candidato? Digo, ¿las pasos definirían qué haría este frente de frentes y a quién en realidad eh, buscarían apoyar hacia la gobernación? Bueno. Oficialmente dicen que sí, que las PASO van a ordenar quién será el candidato y en caso bueno, de terminar siendo gobernador, apoyar a esa persona, que ella sea hombre o mujer, gane las elecciones generales. Después, ¿qué es lo que termine pasando? Bueno, esto es parte de lo que, lo que manifestaban ciertos sectores del socialismo el otro sábado, este, este pasado fin de semana, que es muy complejo gobernar con, con tantas eh, diferencias internas. En este sentido, eh, por ejemplo, hacían referencia a las diferencias que hay entre el socialismo con el evangelismo O el propio PRO en materia de seguridad, cultura o también educación Pero bueno, eh, mañana se van a presentar 10 puntos u 11 puntos programáticos Que van a eh, marcar la agenda y el rumbo de lo que podría llegar a ser una gestión eh, ganada Por este espacio que se va a estar presentando mañana Y todos coinciden, quien, quienes integran este este gran frente opositor en que a partir de esos 10 puntos es que este eje programático va a encaminar cualquier tipo de gestión y evitar conflictos, pero bueno, es algo de lo que está rondando cómo sería no eh, esta conformación gubernamental en caso de que termine triunfando y cómo se llevaría a cabo durante la gestión. Bueno, es un, eso es una incógnita, pero previo a ese paso y respondiendo a lo que vos eh, me consultabas es que bueno, quien gane las elecciones recibirá en principio el apoyo de todos los espacios tal como ocurrió, si bien no era una misma conformación, pero algo similar en el 2021, quien gana conduce y quienes pierden apoyan, se suele decir en la, eh, en la política, así que bueno, eso sería lo que ocurriría en caso de que se termine concretando ¿no? estas diferentes listas que mencionábamos para las primarias abiertas que se van a estar desarrollando a mediados de julio. Bien Agustín, también nos ibas a llevar hacia otros temas. Sí, algo que tiene que ver con eh, la, la gestión en el día de hoy se terminó anunciando que se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Santa Fe Fergo, vinculado al fútbol, que tiene que ver con eh, un congreso de justamente de fútbol que va a estar brindado por la Conmebol y que va a traer diferentes figuras, tanto nacionales como internacionales, va a estar eh, por ejemplo, el eh, campeón del mundo de 1986, Neri Alberto Pumpido, que fue eh, arquero de aquí de Unión de Santa Fe. Eh, también va a estar presente, eh, van a estar presentes otros campeones del mundo, se va a hacer un homenaje junto a autoridades de la Conmebol. Eh, a lo que es eh, la Liga de Santa Fecina y se le va a colocar el nombre de otros campeones del mundo como por ejemplo, bueno, más allá de eh, Pumpido Luque que también jugó en Unión de Santa Fe también se le va a estar haciendo un, un reconocimiento a Pascual, que también jugó en Colón bueno, diferentes cuestiones que van a llevar adelante este, este congreso y que a su vez también va a tener la particularidad de que se va a estar desarrollando lo que es eh, la final de la Liga de Evolución de Fútbol Playa que eh, va a estar enfrentándose los dos campeones, tanto Paraguay como Brasil, aquí en la Ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, se hará el 27 y 28 de abril. En días nada más eh, se van a estar eh, concretando esta cuestión que seguramente se lleve la mirada no solamente de la ciudad y la provincia, sino también de todo el ámbito nacional, pero más allá de esta cuestión y pasando quizás a un plano más, eh, más de gestión y más de lo que tiene que ver con noticias habituales eh, en lo que es la educación. Eh, se está empezando a venir el frío y una de, de las cuestiones que se habían acordado en paritarias con los gremios de la educación justamente era acondicionar y tener en buenas condiciones la infraestructura de los establecimientos y hoy se, eh, se dio a conocer desde casa de gobierno que ya se invirtieron más de 600 millones de pesos para justamente tener eh, en buenas condiciones las conexiones de gas y que ya eh, de un total de 555 escuelas y Un gran porcentaje ya tiene eh, estas conexiones acondicionadas y solo restan 31 establecimientos que finalicen justamente este tipo de conexiones, así que bueno, eso por un lado y por otra parte también se informó que eh, se está llevando a cabo eh, con normalidad y se vienen eh, viendo... Eh, ¿Cómo, a ver, cómo, ¿Cómo explicarlo? Básicamente el repunte de distintos eh, sectores en cuanto al empleo, ya aquí en la provincia de Santa Fe, tanto industriales como comerciales y de otro tipo de ramas, eh, y en parte esto se ve a distintos programas que está llevando a cabo la provincia, por lo menos eso es lo que indicaba el ministro Pucineri, en días nada más va a haber algunas cifras más concretas y precisas, pero esto es un poco el panorama dentro de la complejidad que se marca, que es eh, el contexto nacional de la suba, de precios, e inflación y demás, se destacaba que la actividad comercial en este sentido, industrial y todo lo que tiene que ver con el empleo registrado, viene manteniendo y sosteniendo cierto nivel. Así que bueno, habrá que esperar los números oficiales que seguramente en los próximos días se van a dar a conocer. Agustín, eh, pasando también al área de la salud, hoy ¿cómo está la, la problemática del dengue en la provincia de Santa Fe? Bueno, hace algunos días atrás, el día sábado puntualmente, el Ministerio de Salud de la Nación daba a conocer que ya hay en el, en el país un total de 56.000 casos. Eh, una parte importante de esos casos está aquí en la provincia de Santa Fe, pero si se empieza o se toma, por ejemplo, la tasa de casos cada eh, 100.000 habitantes, la provincia de Santa Fe no está dentro de las tres más complicadas, pero sí dentro de las cinco o seis provincias que más casos tienen en este sentido. Eh, es una situación que continúa siendo compleja, pero autoridades del de, eh, Ministerio de Salud de aquí de la provincia indican que en los lugares donde... Mayor riesgo había Villa Guillermina y otros locales, y otras localidades perdón, del norte de la provincia. Bueno, en esos sectores empezó a bajar la cantidad de casos, empezó a mermar la suba que venía sosteniéndose, empezó a caer y a su vez se espera que estos días de frío, que es un frío incipiente, pueda generar algún efecto sobre los mosquitos y, en este sentido, eh, poder eh, verse eso reflejado en la cantidad de casos que se está registrando de dengue. Sin embargo, no hay que bajar las alarmas, según indican desde el Ministerio. Y bueno, las recomendaciones de siempre, eh, utilizar el repelente, evitar que se, eh, que se aglutine agua y que sí. se puedan generar distintos eh, lugares, como para que allí puedan colocar los huevos los mosquitos. En ese sentido, bueno, es un panorama que puede mejorar algo a futuro, sin embargo, la situación no deja de ser eh, compleja y al menos eh, alarmante, por decirlo de alguna forma. Bien, Agus, te agradecemos como siempre por todo el caudal informativo y desde ya volveremos a reencontrarnos para seguir recibiendo diferentes informaciones. Seguro que sí, quedamos en contacto y bueno, anticipamos esta, estas cuestiones que va a tener esta semana con mucha información seguramente y también muchas cuestiones relacionadas a, al tema político y las elecciones que se nos vienen por delante. Que ya debemos ir entendiendo, así que nos viene súper bien estas piezas que nos vas planteando paso a paso para poder entender todas estas integraciones y qué va surgiendo también de cada uno de los sectores que terminan conformando los frentes. Gracias y que tengas buenas noches. Igualmente un saludo para todos allí buen comienzo de semana. Gracias. Así pasaba, nuestro compañero, el periodista Agustín Vicio, desde la Ciudad Capital. Estamos próximos a la espera de concretar otra entrevista a través de la virtualidad que nos llevará a la realización de un evento. Pero antes, Emma, si te parece, comenzamos a avanzar en diferentes títulos. Es así, Rena, y hablamos acerca del 139 aniversario de la ciudad de Venado Tuerto y vamos a repasar el cronograma rápidamente de lo que va a suceder en horas, en días el día miércoles, uno de los hechos que seguramente todos recordaremos tiene que ver con esta foto en el repaso de 139 años de celebración de la ciudad, bueno, el día que justamente hubo nevada, pero también, bueno, muchos otros acontecimientos históricos e importantes y anecdóticos de la ciudad de Venado Tuerto serán conmemorados en un acto oficial en Plaza San Martín, en 25 de mayo y Avenida Casey. 10 de la mañana, allí se va a estar desarrollando la posibilidad de disfrutar de diferentes participaciones, intervenciones y además, como todos los años se concreta, se va a homenajear al ciudadano notable 2023. Estarán presentes también en esta edición la banda municipal Cayetano Alberto Silva y el músico Abel Benzi va a estrenar una marcha en honor a Eduardo Cazay, fundador de la ciudad. También se estará realizando invocaciones religiosas, se depositará una ofrenda floral al pie del monumento al fundador. También se evocará el décimo aniversario del proyecto escolar que permitió construir el monumento a Cayetano Silva, emplazado en Sarmiento y Juan B. Justo. Molly Malone será una canción popular irlandesa, nuevamente interpretada en homenaje a las raíces del fundador que será interpretada por alumnos del Taller Municipal de Canto, dándole así un cierre a lo que será esta participación. En caso de lluvia, todo se moviliza al Centro Cultural Municipal y previamente al acto de las 10 se estará realizando eh, un homenaje, un reconocimiento a Eduardo casey pero allí directamente en el cementerio de nuestra ciudad. Después sí vendrá esta placa que estábamos observando, la gala nocturna de las 20 y 30 el miércoles en el Centro Cultural Municipal con la posibilidad de disfrutar en el escenario de todos los artistas, en este caso municipales, que brindarán la posibilidad de disfrutar de la música de la banda municipal. Cayetano Alberto Silva, del Ballet de Estable Municipal con su baile, de la Escuela Municipal de Teatro Musical con sus puestas, el Cuerpo Folclórico Municipal, el Taller Municipal de Canto, junto a los coros Elsa Inés Solís, el, Infanto Encanta, el Infantil Encantó también estará presente. Y hay que tener en cuenta que la entrada es completamente libre y gratuita, pero hay algunos tickets que están entregando en la tiendita del Cultural, no numerada, solamente es para, por orden de llegada, pero sí tenés que contar con este ticket y se entregan mañana martes y el miércoles de 8 a 12 y de 15 y 30 a 17 hasta agotar la capacidad de la sala, como lo hemos, afirmado, eh, como lo hemos informado en algunas otras oportunidades, que tiene que ver con generar eh, la buena utilización de, del espacio, porque así tiene que ser por el tema de seguro y, y lo que corresponde, ¿no es cierto? Se viene entonces 139 aniversario de la ciudad de Venado Tuerto con todo este día de actividades en la ciudad. Y vamos a seguir avanzando con más información que nos permite quedarnos en la ciudad de Venado Tuerto pero también recorrer la provincia de Santa Fe porque en este caso se estuvieron dando diferentes realizaciones de reuniones que estaban previstas y que tiene que ver también con medidas de fuerza. En este caso se dio el encuentro entre la comisión paritaria, diferentes funcionarios provinciales representantes de los gobiernos locales, ya sean municipios o comunas, como así también la FESTRAM. La solicitud, fundamentalmente, entre los diferentes pedidos, continúa teniendo que ver con la prestación del servicio de salud y apos, como así también con la asignación familiar que se va otorgando a cada uno de estos trabajadores. Un reclamo que venimos repasando y que al parecer hasta el momento no encuentra una respuesta favorable. Por esto vamos a escuchar a Juan Arigoni, representante de la Asociación de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Venado Tuerto y aquí en la zona, quien anticipa qué días se estará desarrollando estas medidas de fuerza y de qué manera estará afectando esta acción. Vengo a charlar con Juan Arigoni de la Asociación de Trabajadores Municipales. Hay eh, programado una medida de fuerza para el fin de semana, jueves y viernes, no alcanzaron a, a, a poder negociar a a imponer lo que ustedes pedían, Juan, y lamentablemente tienen que volver con la medida de fuerza. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Eh, gracias por estar presente para poder comunicar, como digo siempre yo, eh, y buen día a toda la, la audiencia y a todos tus seguidores. Sí, bien, como manifestás vos, eh, este, el día viernes nosotros ya teníamos una programada, una, una reunión con los intendentes uh -huh. paritarios, quienes se habían comprometido a llevar una propuesta para destrabar este conflicto sobre el tema de asignaciones familiares, Paralelo a eso estábamos discutiendo también, digamos, llevando este, un plan de lucha y de conversación y de diálogo por obra social y APOS, con el compromiso de José Luis Freire, este, que íbamos a hablar o iba a ir a federación, eh, creo que Oscar Brogi, eh, finalmente no fue, pero pidió José que se lee José Freire, que está en la Oficina de Integración y Fortalecimiento Institucional que se eleve una nota desde Federación en conjunto este, al director de IAPOS por los reclamos para que nos pueda atender. Pero finalmente el día viernes este, estuvimos reunidos y bueno, no fue una reunión que nunca fue una reunión, porque directamente no sé qué pasó desde la última, la reunión anterior a la reunión del viernes, porque ellos dijeron que iban a llevar una propuesta este, como para evaluarla y no llevaron ninguna propuesta. Lo único que llevaron fueron excusas, donde ellos no están facultados para poder este, llevar adelante una negociación. Este... ¿Y quién es el que tiene que tomar la, la decisión final? Bueno, la aposta siempre es el gobernador. Esto no es eh, una cuestión de que le, le, le corresponda ahora puntualmente, le estamos haciendo un reclamo a Omar Perotti, es este, una cuestión que le correspondía a Liz, le correspondía a Bonfatti, le correspondía a y le correspondía ya de, de, de larga data es por decreto, digamos, si el gobernador lo saca por decreto, el tema del aumento de las asignaciones, este ni siquiera la tiene que pagar el gobierno de la provincia, porque quien tiene que afrontar esos gastos son municipios y comunas, de su arca, no es que el gobierno provincial va a tener que poner la plata por el aumento de las asignaciones familiares. Pero acá hay una disputa y una mezquindad política que, que está y prevalece por sobre la necesidad de los trabajadores, el tema del aumento de las asignaciones, las asignaciones familiares que son irrisorias, porque no te cubre, un desastre, verdaderamente 510 pesos de ayuda escolar, 120 por cónyuge, no, es vergonzoso por discapacidad. Hay una diferencia con lo nacional, que ya a la otra vuelta hemos dado un número, que la verdad que volver a hablar de lo mismo, ser reiterativo. La verdad que ya hay un hartazgo, yo lo manifesté en esa reunión, este donde nosotros ya tenemos la facultad dada en el último plenario de secretarios generales para llevar en esta mesa de diálogo, por medio del diálogo, a tratar de solucionar este problema por el diálogo, y si no está la facultad dada para llevar adelante una medida de fuerza, este puede ser con corte de ruta, puede ser con movilización, o puede ser una, una medida de fuerza sin asistencia en los lugares de trabajo, garantizando siempre las guardias mínimas y esenciales. Una cuestión de que quedó abierto porque este Alberto Ricci, quien es el intendente de Villa Gobernador Galve, en conjunto con sus pares, manifestó que el día miércoles habían hecho una reunión vía Zoom, donde se habían conectado seis, siete intendentes nada más. O sea que poco compromiso, este, poco, este, ganas de solucionar el problema. No les interesa el ciudadano, no les interesa el trabajador, no les interesa nada. Viven en otro mundo, viven, viste, se cree que son aladino y no se dan cuenta que están adentro en una, una botella. Verdaderamente no tienen vergüenza. No se dan cuenta que el pueblo, como se los dije yo, tiene el chaleco de fuerza puesto. Y no porque estemos locos, sino que estamos maneando con las manos atrás. Donde vos te caigas no te vas a poder levantar. ¿Me entendés? Estamos padeciendo una desidia total de parte del Estado Nacional, provincial, que se hagan cargo. Y, y, y también gobiernos este, locales. Es un desastre. A ver, porque se conecten vía Zoom ocho intendentes y que después cuando anunciás una medida de fuerza de 48 horas, jueves y viernes, sabiendo que te agarras sábado y domingo, tenés un lunes feriado que es el lunes del trabajador. Sí. Dice este Alberto Ricci, después todos levantan el teléfono y dicen, y, pero tenemos que comernos el paro, ¿por qué nos hacen el paro? La pregunta es, ¿por qué no se conectaron este vía Zoom el día miércoles? Alguien porque no podía, que se estaba operando, otro porque estaba viajando. Sí, para ganar tiempo de anticipar las cosas. Claro, exactamente. Entonces no es que nosotros queremos hacer una medida de fuerza, que a nosotros nos gusta el problema. que El problema siempre es el empleado municipal, ¿viste? El empleado municipal es el vago, el empleado municipal lo primero que hace es un corte de ruta o una movilización, puede ser una movilización este, a IAPOS, a la obra social, donde está el director de IAPOS, puede ser a Casa de Gobierno, puede ser sin sin corte de ruta y sin movilización. Nosotros queremos una solución, una propuesta. Y se comprometieron para el día martes de esta semana llevar una propuesta. El paro está en pie. de 48 horas sin asistencia en el lugar. Mañana... Ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias, de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito, por transferencia bancaria, en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking. También te acercamos distintos medios de pago a tu barrio, en Pago Fácil, RapiPago, Pronto Pago y Santa Fe Servicios. Para más información, consultanos al 3462 52 2000.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 ¿Viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela? Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo seis horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros. El valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. NORM. Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORM.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 Teléfono 03462 429 300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba Ortopedia Nor. Instagram, arroba Nor Ortopedia. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti. Defender Santa Fe no es una cuestión de fe, es defender un modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Es defender nuestra identidad, nuestros recursos, nuestra historia. Es defendernos de la narcocriminalidad y la delincuencia. Es defender un futuro para nuestros jóvenes en cada rincón de la provincia y generar arraigo. Y también es que se entienda que la Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires. Este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Y sufrimos esto. Sabemos que el gobernador no tiene reelección, porque la constitución no lo permite. Y en personas como yo, los logros individuales son parte del talento de un equipo, con lo cual... Este equipo lo que quiere es llevar adelante y profundizar la transformación que estamos, que estamos teniendo. Obviamente que profundizar los logros, corregir los errores, hacer lo que no se hizo, ir más lejos, avanzar más rápido, más profundo, pero no volver atrás ni cambiar de camino. He recorrido mucho la provincia y, y la verdad que uno no puede defender lo que no conoce y no se defiende lo que no se ama.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 Utiliza iCheck e Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca Internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a iCheck e Credicop y listo, empieza a operar. E -Check Credit Credicop más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en ww.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. con la posibilidad de incorporar a argentinos en los mismos, porque surge la posibilidad de viajar al país europeo de España y poder encontrar alguna posibilidad laboral en dicho país, con la posibilidad de sumarte así a las filas y de forma completamente legal de aquellos eh, extranjeros que bueno, tienen la posibilidad de a través de su experiencia de trabajar y vivir. Sucede que se ha lanzado un comunicado en las últimas horas donde España busca argentinos para trabajar y vivir. Bueno, este plan se llevó a cabo por la utilización de las visas Working Holiday, que permiten la llegada de extranjeros sin experiencia del país europeo. Esta visa concede que personas ingresen al país ibérico de forma legal y accedan a trabajos en blanco, sin tener conocimientos especializados sobre la materia, pudiendo entrar al sector laboral de forma confiable. Cabe señalar que se trata de uno de los destinos más elegidos no solo por el idioma, sino también por la similitud en muchas costumbres, tanto así como la familiaridad del idioma. Otros países del mundo dan la posibilidad de adquirir esta visa, como por ejemplo Alemania, Irlanda, Dinamarca, Australia, eh, por cierto un país muy elegido por los argentinos por su amplitud en el mercado laboral. Requisitos entonces para ingresar, Poner que acceder a una visa, sí o sí, es necesario ingresar a la web www.wordandtravel.org y anotarse en el formulario que aparece en la página. Antes de ingresar los datos, es importante mencionar que sólo podrán tener el beneficio a aquellas personas que tengan entre 18 y 35 años y si tengan formación o conocimiento en gastronomía, turismo, hotelería servicios de restauración, alimentos, bebidas, administración de empresas, marketing o comunicación. Es importante remarcar que desde el 2022 España solicita que quienes entren al país deberán presentar la solicitud ETIAS, donde se pide completar los siguientes datos. Nombre completo del viajero fecha de nacimiento y el país de residencia y datos de su pasaporte. Los beneficios, bueno, a los extranjeros que se les permita ingresar al país europeo tendrán un sueldo de entre 200 a 300 euros por mes, así como también alojamiento y comidas pagas. Y vamos a girar la página para venir a la ciudad de Venado Tuerto con más información y en este caso tiene que ver con uno de los programas que siempre se desarrollan en la ciudad de Venado Tuerto como es Huarteros en tu Barrio, pero lo vamos a dejar para después porque nos avisan que ya está nuestro próximo entrevistado así que vamos a viajar con esta información, nos vamos a encontrar con él que trae una atractiva propuesta y te lo estamos avisando con anticipación porque esto está previsto para el lunes próximo así que ya lo vamos a saludar, buenas noches ¿Cómo estás y gracias por sumarte a Noticias en HD? A ver si nos está oyendo. Si nos... Bien. Buenas noches, ¿nos escuchás? Muy bien. A ver. Bueno, aparentemente. Roberto, buenas noches, ¿nos estás recepcionando? Está como fija la imagen, vamos a ver. Me parece que está estática. Aparentemente sí. Bueno, vamos a volver hacia aquí. Eli, si te parece que está manejando los controles, vamos con la información que anticipábamos mientras intentamos restablecer esta conexión. ...que nos lleva, como veían, hacia la ciudad de Villa Cañas ...con una propuesta atractiva para el próximo lunes... ...pero vamos a ir con el repaso de la información de Huerteros en tu Barrio... ...que es un programa que se viene desarrollando con frecuencia... ...en la ciudad de Venado Tuerto y por la cual siempre ustedes nos consultan... ...porque si no usualmente hay que esperar hasta el programa de los domingos... ...con el Benito al Parque, pero con esta propuesta con la presencia del programa Huerteros en tu Barrio, que se va a estar dando próximamente en la Plaza Papa Francisco. Esto está previsto para este jueves 27 de abril en el horario de 10 a 12. ...para que el programa municipal Huerteros en tu Barrio... ...llegue a la Plaza Papa Francisco... ...que está ubicada en Pujato y Antártida, Argentina... ...en el barrio Santa Fe precisamente... ...para ofrecer como siempre productos de calidad... ...y a precios convenientes... ...salidos directamente de huertas locales... ...esta iniciativa de la Dirección de Vecinales... ...genera un intercambio sin intermediarios... ...entre productores y consumidores... ...fortaleciendo la economía familiar... ...el desarrollo emprendedor... ...y la alimentación saludable... El programa surgió de la experiencia ferial del Benita al Parque... ...pero con un enfoque territorial... ...ya que recorre distintos barrios y plazas de la ciudad... ...contando desde su inicio con la predisposición... ...de los productores huarteros y el apoyo de los vecinos. Así que, para quienes habiten en el barrio Santa Fe... ...está esta posibilidad este próximo jueves... ...y por supuesto, si alguien tiene la posibilidad... ...de recorrer la ciudad de Venado Tuerto... ...podrá acercarse, si no a este programa... ...usualmente cada 15 días va recorriendo diferentes sectores de la ciudad de Venado Tuerto y, por supuesto, cada domingo el encuentro en el Benital Parque que te permite acceder a este tipo de productos, entre tantas otras propuestas que siempre se despliegan en paralelo. Nosotros continuamos con más información, Reina, y pasamos a una de las cooperativas de la ciudad de Venado Tuerto que nos permite conocer un plan de pagos, en este caso, sobre todo los morosos, aquellos deudores, socios que hace mucho tiempo acarrean una serie de facturas y de deudas importantes. Se ha lanzado ya hace un tiempo, más de un mes, la posibilidad de acceder a diferentes beneficios, descuentos y diferenciarlos con cuotas fijas, incluso algunas otras para jubilados. Bueno, todos consisten en los servicios conectados, ¿no es cierto?, este es el punto de partida para poder acceder a todos ellos. La ingeniera Vilma Olivieri es quien nos va a traer información sobre lo sucedido en todo este periodo, la cantidad de socios que se ha adaptado a esta posibilidad y ha optado por aprovechar de este beneficio que estará vigente hasta el mes de junio. Lo compartimos. Estoy en la cooperativa de obra sanitaria para hablar con la ingeniera Vilma Olivieri porque hace un tiempo presentaron un plan de pago de adhesión para aquellos que tenían algún tipo de morosidad eh, y algunos con mucho beneficio, como por ejemplo del 100%. Lo que queríamos saber concretamente es si después del anuncio el vecino o vecina se acercó a la cooperativa como para bueno, reformular un plan de pago eh, que seguramente va a ser más fácil para todos digamos. No solamente para la recaudación de la cooperativa, sino para que el vecino se pueda sacar una deuda. Así. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, estuvimos eh, eh, justamente, eh, la idea de esto es, trabajar con todos aquellos que por alguna razón y previa a la pandemia eh, tuvieron cuestiones, entiendo, laborales o, lo de que, o de distintas índoles que no pudieron hacerse cargo de las cuentas en su momento y, bueno, y dar esta posibilidad eh, realmente para que eh, se acercaran a la cooperativa más allá de que este, bueno, nosotros seguimos con las intimaciones y demás a todos aquellos deudores. Pero la idea es abrir, abrir un canal con la gente para que pueda ir saneando sus cuentas y nosotros también saneando aquellos que tenemos deudores, esa gran cantidad de deudores que queremos meter en una bolsa, eh, digamos, dejar esto prolijo y después, por supuesto, esto de evitar cortes y evitar que se judicialicen estas deudas y demás, o sea, tratar de estar lo más al día posible porque, digamos, esto va a tener un tiempo, eh, luego de esto se van a cortar estos beneficios y vamos a tratar de ya ir un poco más firme, ¿no? Aquel que no tuvo ni siquiera la intención de acercarse y de sanear su cuenta en este momento que estamos abriendo, después va a ser mucho más duro, ¿no? Pero, Vilma, ¿no? en definitiva hubo gente que se acercó, se mostró interesada, quiere, bueno, empezar a cumplir con un plan de pago. Sí, sí, sí, sí, Tenemos eh, tuvimos una respuesta de 700 casos, o sea, más alrededor de 29 casos El primer mes, fueron de 20 casos al día y pasamos en el segundo mes ya 29 casos por día, de gente que se va acercando y realmente concreta el plan, ¿no? Porque tenemos muchos más que se acercan, pero en realidad el que ese es el número que ha concretado el plan y ha acercado y es muy importante para nosotros, porque aparte de que vamos saneando, vamos poniendo, este, vamos emprolijando, si se quiere, toda esa gran deuda uh -huh. que figura y que en realidad termina siendo este inmanejable, ¿no? no tratando de sanear las, las cuentas. Eh, y además, una de las grandes cosas que por las cuales de la institución, digamos la cooperativa eléctrica, es el tema de la morosidad, eh, por, el, por un tema de desfinanciamiento al margen del de aumento de los insumos y todo lo que conocemos. Sí, sí, sí, no, eso de ni hablar. Nosotros estamos corriendo siempre por detrás de esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es tratando de tener una liquidez para poder soportar, digamos, toda esta, la inflación que nos está corriendo en los números y que es... Muy importante, este año llegamos, vamos a llegar al 100 y pico por ciento y nosotros siempre estamos por detrás de ese número. Se hace muy complejo poder hacernos cargo de eh, distintos insumos que la cooperativa tiene dolarizados. Sabemos que también hay una inflación en dólares, o sea que lo que antes conseguíamos a 20 dólares, hoy lo estamos consiguiendo casi a 40. Sí, y también cabe aclarar que la, casi la totalidad de los insumos que usa la cooperativa se pagan en dólares. Sobre todo los que son, este, digamos, eh, eh, para agua potable. Estos están en dólares la mayoría, eh, así que bueno, eh, es muy complejo, es muy complejo el tema porque estamos siempre corriendo, como digo, por detrás. Lo que no, lo que como nosotros trabajamos con toda la economía de las instituciones, en blanco por supuesto, nosotros tenemos que ir siempre al dólar oficial y como evidentemente del lado del proveedor el dólar oficial no lo puede terminar sosteniendo, termina habiendo una inflación en dólares ahí. Entonces bueno es una es un panorama complejo yo no creo que sea solo para nosotros creo que esto es se está dando en la economía general pero bueno este se hace complejo el día a día no es, es complejo sí sí y por eso hay que aprovechar este tipo de... Y luego de esta información, desde la Cooperativa de Obras Sanitarias con este plan de pago que vienen fomentando desde hace bastante tiempo, así que aprovechamos a reiterar la información y por supuesto podés obtener también a través de diferentes consultas en las oficinas. Vamos a seguir avanzando con información, en instantes vamos a tener imágenes en pantalla para que puedas visualizar exactamente la información al respecto y tiene que ver ampliando también a esta invitación que ya extendía Emma en el marco del mes aniversario Aniversario de la ciudad de Venado Tuerto, también se están preparando ya los últimos detalles para la tercera edición de la Media Maratón 21K, que está prevista para este próximo domingo 30 de abril y tendrá lugar esta nueva edición de la Media Maratón Venado Tuerto 21 kilómetros, que si bien lleva el nombre de 21 kilómetros, hay diferentes instancias y vale anticipar que tendrá la fiscalización de la empresa santafesina Laptime. Como decíamos, en el marco del mes aniversario de Venado Tuerto, esta competencia incluirá las distancias de 21 kilómetros y 10 kilómetros en el marco competitivo, en tanto que habrá una tercera instancia participativa de 5 kilómetros de caminata o trote, pero sin clasificación esta tercera posibilidad. El horario de largada se fijó a las 8.30 desde Plaza San Martín, precisamente la intersección de 25 de Mayo y Avenida Casei. Y el recorrido será por zona urbana pavimentada en dos vueltas para quienes compitan en los 21 kilómetros y una vuelta para aquellos que lo hagan en los 10 kilómetros. Previamente habrá una entrada en calor coordinada por diferentes profesores que integran la dirección de deportes. Como decíamos, habrá fiscalización con sistema de chips y premiación con órdenes de compras en uno de los negocios reconocidos de la ciudad de Venado Tuerto, eh, locales de ropa deportiva. Y el único requisito para participar es presentar el certificado médico. Además aclararon que para los primeros puestos de cada categoría el premio será de 50.000 pesos, mientras que recibirán 40.000 pesos los segundos de cada categoría y 30.000 pesos los terceros de cada categoría en las dos distancias competitivas. Y también se otorgarán medallas finisher a todos los participantes. Durante el encuentro habrá puestos de hidratación y frutas, como así también una ambulancia con el desfibrilador. Otro llamado de atención, que esto sí va para los vecinos en general, tienen que ver con los cortes de calles que serán parciales. Por tal motivo solicitaron a los vecinos que tengan paciencia, ya que la competencia tendrá una duración estimada de casi tres horas. Además, este año invitan a participar a los más chicos con una carrera simbólica alrededor de la plaza de 800 metros. La inscripción en este caso es totalmente gratuita y se realiza en el momento de la carrera. Así que una buena iniciativa también para que los más pequeños sean protagonistas, quizás se unan a esta destreza, participen en esta ocasión de forma simbólica, pero encuentren otra disciplina a la cual adherir. Incluso. También hay más sorteos que tienen que ver con el primer premio, una moto, segundo y tercero, una bicicleta rodado 29, y además órdenes de compras. Allí veíamos en pantalla, iba pasando esta imagen que tiene que ver con los costos de la inscripción, que es de 4 mil pesos para aquellos que lo hagan en la instancia competitiva de 21 o 10 kilómetros, mientras que de 2 mil pesos para la participativa de 5 kilómetros. Las inscripciones se hacen a través de www.laptime.com.ar. Eventos y para más información pueden dirigirse a la Dirección de Deportes de Mitri Saavedra o comunicarse al 436 378. Nos vamos de viaje porque, bueno, falta muy poquito, menos de 24 horas para que cierre la posibilidad de anotarte en la cuarta edición del Previaje 4. Ha pasado el 1, el 2, 3 con importante éxito y restan solo horas para que concluya la posibilidad de sumarte a través del formulario, a través de toda la inscripción online y de esta forma puedas concretar, ya agendar al menos la fecha con la posibilidad del de reintegro de un porcentaje importante para el previaje en su cuarta edición. Previaje 4 va a concluir mañana entonces, mañana martes, para las compras de pasajes y la contratación de alojamiento y productos de turismo. Desde el Gobierno Nacional proyectan un movimiento de un millón de turistas, compras por 15 mil millones de pesos y un impacto económico total de 50 mil millones de pesos. Por supuesto, superando las otras instancias y generando esta posibilidad de que en definitiva no tengamos temporada baja, sino que se sostenga, incluso también sumando la posibilidad de aprovechar los fines de semanas largos, más allá de venir de un muy buen verano 2022-2023. El programa se encuentra orientado a distribuir la demanda del turismo nacional. El fin es fortalecer la actividad turística en temporada baja y consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado a favor de los consumidores equivalentes al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que se realicen. Hay algunos requisitos, bueno, el programa es para mayores de 18 años residentes en el país quienes deben contar con clave única de identificación tributaria, QUIT, o Código Único de Identificación Laboral, QUIL, y su identificación que se realiza mediante el aplicativo... Mi Argentina nivel 3 El previaje solo alcanza y genera beneficios en las compras anticipadas realizadas ante prestadores turísticos inscriptos, debidamente facturadas y abonadas en su totalidad, desde el 19 de abril último hasta mañana 25 de abril del 2023 para hacer, eh, hacer uso usufructuados del 24 de mayo al 30 de junio de este año. Un párrafo aparte para aquellos que estén afiliados, los jubilados del PAMI, porque van a obtener un reconocimiento del 70% del monto total acreditado en concepto de compras anticipadas. El monto máximo del crédito que una persona beneficiaria puede percibir es de 70 mil pesos y una vez... Alcanzada dicha suma, ya no se podrá volver a cargar crédito ni beneficio. Los cupones de crédito estarán disponibles para su utilización a partir de la fecha de prestación del servicio adquirido y hasta el 31 de octubre de este año y podrán ser utilizados en todo el territorio nacional. Y vamos a seguir avanzando con más información. Nuestra compañera Eli sigue insistiendo para poder reconectar esta comunicación y tener la información. Pero aprovechamos a avanzar con otras de las noticias que tienen que ver con la palabra del actual diputado Roberto Mirabela, integrante del partido y del grupo, en este caso, Hacemos Santa Fe. Mirabella, el diputado que viene recorriendo todo el interior también de la provincia de Santa Fe, concretando la presentación de su libro, Defendamos Santa Fe. Tuvo, por supuesto, antes de la presentación, un diálogo con los periodistas que estaban en la ciudad de Rosario. Y vamos a hacer un parate para luego profundizar esto, porque nos dice nuestra compañera que tenemos al tocayo del diputado, pero en este caso nos vamos a la ciudad de Villa Cañas. Roberto nos está escuchando. Buenas noches. Roberto nos escucha, nos recepciona. A ver... Bueno, y en este uh -huh. caso, lo que queremos poder charlar con él uh -huh. tiene que ver con un evento que se va a estar desarrollando este próximo fin de semana. Roberto, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, ahora sí, te escucho. Buenas noches, ¿cómo va? Perfecto, muy bien por aquí. Muchas gracias a usted por su tiempo, por poder contarnos sobre este evento que estamos viendo imágenes en pantalla y realmente se vuelve muy atractivo y algo atrapante. sí Sí, la verdad que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Acá estamos todos los muchachos de la Peña Uf. reunidos, casi todos te van a estar escuchando de lo que estamos hablando. ¿Mm? ¿Quiénes son los que integran estos muchachos esta Peña? ¿De qué grupo estamos hablando? O sea, nosotros estamos integrando la Peña El Negro por El Negro Polinori corredor del turismo carretera de aquella época. Uh -huh. eh, bueno, fallecido ya hace 55 años, pero bueno, el grupo se había desarmado y ahora volvimos para los 50 años para los 50 aniversarios de fallecimiento del negro es como que rearmamos un poco eh, gente apasionada del automovilismo y bueno y nos seguimos reuniendo una vez por mes y hacemos este evento todos los años el primero de mayo uh -huh. hacen algunos otros trabajos o qué suceden como usted bien decía no. estamos todos reunidos en esta peña la pasión sí. imagino que sigue estando presente Sí, aparte es la reunión y es un poco charlar por otro evento, por lo que uno ve, eh, para decir, bueno, ahora como tenemos el evento el primero de mayo, nos reunimos, bueno, va siempre con una cena de por medio, porque si no, no es reunión, eh, como todas las peñas, eh, y es un poco coordinar el trabajo ahora para el lunes primero del evento, que bueno, nosotros todos los años cuando lo hacemos, lo hacemos, es, es un grupo donde... Nosotros no manejamos dinero, sino es tratar de colaborar con distintas instituciones. Uh -huh. Entonces, en este momento se hace a beneficio de bomberos voluntarios con el auspicio y el aporte también de parte de la Municipalidad de Villa cañas eh, Entonces, un poco lo que nosotros hacemos es coordinar las invitaciones, tratar de, de, de, con, de conseguir la mayor cantidad de, de vehículos que vengan a este evento y, bueno y pasar un día lindo entre todos los la gente de, del automovilismo, ¿no? Roberto, qué gusto saludarlo. Quería consultarle bueno, qué cantidad más o menos de, de automóviles, de, de vehículos sí. escuchan. Eh, digo, esperan. Eh, Estás viendo que las señales. ¿Qué cantidad de, de, de vehículos eh, de participación esperan? Hay gente de la región que se está notando. Sí. Nosotros, mira, o sea, bast hemos tenido bastante llamado. Para, el, para venir al evento, pero nunca terminás de saber la cantidad exacta. Nosotros estimamos que vamos a andar con unos 100 vehículos en exposición, porque, bueno, lo, gracias a Dios, el llamado de este año ha sido mayor cantidad de gente que la del año pasado y gente que no ha venido el año pasado. Uh -huh. Gente que se entera del evento y que, gracias a Dios, se los atiende bien, se le da de comer bien y se hace un, un lindo día de entre todos donde... La gente la ha pasado bien y bueno ese boca a boca nos va llevando de que año a año se nos vayan viniendo más gente a participar del evento. ¿Y hace cuántos años, Roberto, que decidieron no. realizar este evento con esta muestra y, y la presencia de estos autos? Nosotros, bueno, es el tercer año que lo hacemos, sacando la pandemia, que tuvimos dos años claro. que no se pudo hacer. O sea, habíamos empezado en el 19, que lo hicimos un beneficio de una escuela 6422, el año pasado que lo hicimos a beneficio de la Escuela la, el Industrial, mm. la ENET, digamos, sí. y este año que lo hacemos a beneficio de bomberos. ¿Cómo se da eh, esta selección y evaluación de su parte para seleccionar la institución? ¿Deben presentar algún proyecto? ¿Ustedes notan ante alguna circunstancia específica? Sí, nosotros, nosotros vamos viendo, o sea, necesidades tienen todas las instituciones, Totalmente. o sea que es imposible poder organizarlas para todas. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos buscando también el tema de que por ahí se nos complican hacer el servicio cuando en este caso no es para porque es para bomberos, bomberos tiene un buen salón, tiene tablones, tiene silla, tiene parrillero, tiene baño, tiene heladera, entonces se hace más fácil el poder armarlo. El tema es que por ahí cuando se hace con otra institución no tienen el salón adecuado, gracias a la municipalidad nos presta el salón del galpón del ferrocarril, donde se puede hacer, pero el tema es conseguir los elementos sí. para poder armar. Se tener que salir a conseguir tablones, y ya porque no te alcanzan, eh, los baños están fuera del galpón, o sea, hay cosas que se hace igual y se hizo bien y no tuvimos problema, uh -huh. pero en este caso lo de bomberos, bueno, especificamos bomberos porque eh, es más eh, centrado todo, tenemos, digamos, menos quilombo de cosas para buscar, sería Exacto. un poco el, la parte principal. Allí vemos en pantalla que se tratará de autos clásicos y antiguos. ¿Con qué Exacto. características también nos podemos llegar a encontrar? Porque seguramente habrá muchos tesoros que, como siempre, es un lujo poder presenciar este tipo de, de encuentros. Sí, tener de, de todo. Tenés la escupecita de, del turismo carretera de, de, de, de ayer, digamos, que sería del año 50 al año 60, al año 70, que hay varias de esa eh, Después tenés autos clásicos y antiguos que están muy bien presentados. Hay muy lindos autos, tanto acá en Villa Cañás como en la zona. Bien. Eh, después hay gente que prepara vehículos distintos, que por ahí reforman, pero que están muy bien presentados, que también es, nos vienen a visitar. Y así no va a ser un día, un día lindo, con mucha concentración de, de autos, que así esperemos que nos acompañe el tiempo, gracias a Dios. Hoy nos da buen tiempo para el lunes, uh -huh. esperemos que no se corran la lluvia del sábado y el domingo para el lunes, pero bueno, estaremos esperando hasta el último momento para ver qué, qué sucede, pero desde ya que invitamos a todos que vengan porque es lindo, se los atiende bien, se les da de comer en el salón de bomberos uh -huh. donde van a estar sentados, van a tener un menú eh, chorizo, Pollo, cerdo, con café y torta de postre, lo único que se le vende a la gente, al que viene en auto, digamos, que se le da la tarjeta gratis, eh, se le vende la bebida aparte. Uh -huh. Y al que quiera venir a acompañar al participante, se le vende una tarjeta de mil pesos, mala bebida. Bien. Roberto, eh, quería oh. consultar. Sí, eh, perdón, faltaba algo más. No, no, quería decir que se ruega traer cubierto para todo, ¿no? Digamos, ah, un poco... Está, está en la tarjeta que se manda, pero bueno, igualmente ya que estamos en contacto, es bueno difundirlo. Bien, Roberto, es una jornada muy completa, muy amplia se y... Te, y... Se te, escucho, te escucho muy bajo. Muy lejos, vos. ¿no es cierto? Eh, es una jornada muy completa, muy, muy variada. Digo, to, toda la familia puede participar. ¿Habrá algún atractivo para también los más chicos, para las nuevas generaciones, para los jóvenes, se saben sumar a esta, a esta iniciativa? Sí, o sea, el evento se, se consiste en, de 9, de 9 de la mañana a las 11 de la mañana hacemos concentración en el cuartel de bomberos voluntarios que está frente de la plaza, al lado de la comisaría, donde ahí se le va a dar la, el, digamos, la tarjeta gratis a la persona que viene con el auto, se nos inscribe y se le da el desayuno, o sea, el café con una porción de torta Bien. en el cuartel. A las 11. A salimos, hacemos un pequeño recorrido por la avenida de acá de Cañá Para que los autos se crucen entre ellos y se vean todos quienes son los que están Y de ahí vamos al predio Mirta Legrán claro. Que es donde está el escenario El escenario de los tres maestros sí. Recientemente eh, ahí inaugurado los, Ahí se van a acomodar todos los vehículos Donde va a haber artesanos ya eh, instalados ahí como para rellenar un poco el terreno y después de la, o sea, se van a dejar todos los autos en exhibición en ese lugar, a las 12 se va a almorzar al cuartel de bomberos y después del almuerzo, siendo póngale las 14 horas, nos retiramos del cuartel y vamos hacia el predio donde va en el escenario mayor, va a haber espectáculos artísticos con gente de acá de la localidad que va a estar actuando hasta la hora que la gente nos permita quedarnos. Bien, Roberto, preguntarle por otro lado, quizás allí con la imagen en pantalla nos podemos guiar, pero algún número de contacto para poder en este caso hacer las reservas pertinentes. O sea, tener el número mío, que bueno, la característica es 3462, igual que ustedes, 575196. Bien. Y Perfecto. si no, después eh, te canto a... 510-443 Otro número de gente de acá del grupo Perfecto eh, Que así, bueno, ahora estamos acá Ya somos como 12-13 Para degustar un rico asado Que así <risa> Van a llegar tarde, pero bueno afortunados, pero, al menos nos quedamos la para la próxima los invitamos ni siquiera nos quedamos con el aroma pero bueno, nos alegramos de que ustedes tengan el honor y el lujo de poder ni disfrutar si, eso ni, con siquiera, ni siquiera te enfoco la parrilla para que no se queden no, por favor no. no sea tan cruel Roberto, por favor Está bien. Roberto le agradecemos enormemente por la predisposición por esta primera comunicación así que quedamos a disposición también para poder enterarnos y felicitaciones por fortalecer y rescatar este grupo y hacer que trascienda y aún más con esta propuesta que por supuesto es en Villa Cañas, congregará a toda la ciudad, pero también el atractivo para toda la región para sí, el próximo lunes. Este, este evento también se organiza en mayo por el aniversario del cumpleaños de nuestra querida localidad uh -huh. o sea que es un evento donde festejamos el año de, de, de Villa Cañas también perfecto por eso, lo, por eso lo pusimos como fecha mayo, bien el cumpleaños es el 17 de mayo, pero bueno lo hacemos ahora porque el 17 es día de semana y si es feriado es feriado en Villa Caña solo y la gente de afuera no se puede acercar. Claro, Tal claro. cual. Bueno, muy acertada. Yo, yo, yo le quiero, le quiero agradecer a ustedes y le quiero agradecer a todos mis compañeros que tengo acá de La Peña, claro. que son los que, que no están en la cámara o que no hacen la nota, pero que están siempre cuando uno lo necesita. Eh, como es, y bueno, y agradecer a la municipalidad y a toda la población que cuando nosotros lo llamamos para este evento, la gente viene, lo, se dispone de buena manera para comprarnos la tarjeta, para, en este caso, beneficiar a Bomberos Voluntarios, que es una institución que yo creo que todos los pueblos y ciudades la merecemos, uh -huh. que así, y agradecerle a ustedes que, que nos hayan hecho participar este año, y bueno, y lo esperamos el lunes. El lunes van a estar con nosotros, y el que venga... Sí, claro. Le vamos a dar de comer, que no se haga problema. <risa> ahí está, ahí vamos a degustar la parrilla. ¿Los autos tuneados, los tuning también se pueden sumar, participar? No, en este evento no, no sumamos a nadie, solamente bueno. autos clásicos y antiguos. Y antiguos, perfecto. No. Es como para no mezclar un poco las cosas. ¿no? Claro, claro, claro, totalmente. Roberto, reiteramos el agradecimiento y como dijimos, la primera comunicación seguramente de muchas más para indagar sobre su grupo, sobre la historia y eventos que se vengan en el futuro. Desde ya muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche y bueno nos vamos a ver si Dios quiere prontito. Así será, muchas gracias, buenas noches y saludo a todo el equipo. Disfruten por nosotros el asado, eh. Bueno, un saludo de toda la muchachada acá para ustedes. Saludos. saludos muchas saludos, gracias. Muchas gracias. Y como siempre lo hacemos también, el Ver TV Ver recorre la región, así que allí lográbamos la comunicación junto a Roberto Bartolucci, en este caso uno de los integrantes de esta gran organización que el viernes nos explicaba, hacía un repaso por la historia, pero nos extendía la invitación para este próximo lunes, primero de mayo, este gran encuentro de autos clásicos en la ciudad de Villa Cañas, que podrás visitar, recorrer gustosamente, y si deseas también sumarte a las diferentes cuestiones que se van, irán dando en el marco de esta ceremonia, ...como así también anticipándose a lo que será la celebración... ...el 17 de mayo precisamente, de un aniversario más de la ciudad de Villa Cañas. Vamos a girar la página, pero para reencontrarnos con uno de los temas... ...que estábamos desarrollando previamente, que tiene que ver con la palabra... ...del diputado, en este caso Roberto Mirabela, que presentó su, li su libro... ...y así lo está haciendo en el interior de Santa Fe, seguramente próximamente... ...esto se dé en la ciudad de Venado Tuerto también. Defendamos Santa Fe, es el título... ...de su libro de Roberto Mirabella, actual diputado... ...a quien se le consultó también dentro del ámbito de su grupo político... ...Hacemos Santa Fe, el cual integra. ¿Qué rol él vendría a tener en este año electoral? Repreguntándole sobre esto, reconociendo que le gustaría gobernar Santa Fe... ...pero vamos a escuchar las declaraciones en primera persona. Defender Santa Fe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 Con más información y hay novedades en cuanto a los colectivos, los medios de transporte en general, porque sabemos que no se ven eh, afectados beneficiados, porque también lo es, es sin duda generar una mano eh, y una ayuda para las personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de, de viajar y recorrer el país y muchas veces tiene que ver con eh, realizar diferentes visitas médicas por su tema de salud y hay una situación que se está dando porque los transportes de larga distancia está peligrando la entrega de pasajes gratuitos por discapacidad. Esto es lo que aseguran a través de un reciente comunicado de las empresas de transporte, que conectan 1.600 localidades, entregan más de 95.000 boletos al mes, lo que representa casi 1.200.000 boletos al año para personas con discapacidad. Bueno, la Cámara Empresaria de larga distancia emitió hace horas un comunicado advirtiendo que el Ministerio de Transporte de la Nación no ha cumplido con el dinero que entrega para poder mantener este servicio, entonces se verán forzados a detenerlo, se verán forzados a suspenderlo completamente, porque a pesar de que el Ministerio de Transporte, dice en un párrafo, compensa una cifra menor al 10% del valor real de estos boletos, igual a deuda los pagos desde junio del 2022, en consecuencia están perdiendo mucho dinero, y por este motivo el comunicado expresa que podría llegar a darse la suspensión de la entrega de boletos gratuitos si la situación no se resuelve en lo inmediato. Remarcan una y otra vez que se compensa la entrega de boletos con un 10% del valor. Y para poner de ejemplo, durante el transcurso del verano entregaron boletos por más de mil millones de pesos y la compensación hasta este momento fue cero, fue nula. Por eso están por cumplir un año y esa compensación nunca está llegando. Entonces, en este sentido, están poniendo como fecha límite fines de abril para poder tener alguna respuesta y que el dinero llegue de forma oportuna, si no van a anunciar a través de otro comunicado la suspensión de este beneficio. No hay limitación a los destinos ni a los días a viajar, ni la cantidad de boletos, es algo que solo se hacen en los ómnibus, los colectivos, ni los aviones, ni la aerolínea de bandera hace esto, lo hacemos nosotros en soledad, dicen otro de los párrafos de este comunicado. Bueno, plantean entonces que se regularice la situación porque están desactualizados hace mucho tiempo y hay que sentarse a hablar porque hay que hacer un esfuerzo mutuo, finaliza el comunicado de esta forma. Solicitando entonces a través de notas al Ministerio de Transporte a la Agencia Nacional de Discapacidad, una inmediata reunión para generar una acción, una política, porque mucha es la demanda y la gente que viaja, entonces hay que resolverlo lo más rápido posible porque no hay ningún tipo de modalidad de subsidio y cada peso cuesta, y aún sabiendo que la compensación es muy baja. Bueno, desde junio del año pasado que se viene adeudando esta situación, se espera una pronta reunión para resolver los problemas y si no, el próximo comunicado creen que va a ser a fin de mes y tiene que ver con no brindar certezas en cuanto a la disponibilidad de los eh, boletos gratuitos para personas con discapacidad. Un tema que tendrá continuidad, seguramente volveremos a expresarnos en este sentido con el correr de los próximos días. Otra de las informaciones en el orden local, hablábamos con Agustín Vicio acerca de la educación y puntualmente vamos a tratar de este tema directamente desde la dirección de educación ubicada en calle 9 de Julio con la actual directora de educación, no hace mucho que asumió estas funciones, Gisela Poliastru, quien va a brindarnos la posibilidad de conocer las clases de apoyo que se pusieron en marcha hoy y también una agenda de trabajo que comienza a planificarse y abordará los próximos meses en cuanto a generar este polo educativo con diferentes oportunidades y alternativas en la ciudad de Venado Tuerto y que termine beneficiando a los venadenses, pero también a toda la región, que sabemos que es mucha a diario que visita Venado Tuerto para capacitarse. Muy bien, voy a hablar con Chisela Poliastru, que es la titular de Educación de la Municipalidad, porque hoy comenzaron las clases de apoyo, los cursos de apoyo. Eh, quería que me cuentes cómo viene eso, eh, con cuánta cantidad comenzaron y, bueno, cómo van a seguir con esto. Muy bien. Hola, qué tal, buenos días. Eh, sí, efectivamente, hoy comenzamos con el programa de apoyo escolar que brinda el, el Gobierno de la Ciudad. Eh, este programa abarca tanto eh, a nivel primario como secundario. El objetivo del programa tiene apuntalar en la trayectoria escolar a todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad que, que lo necesiten. Eh, tenemos mucha demanda, por suerte. Eh, estaba ya ansiosa la ciudadanía para que, para que arranquemos con, con las clases. Eh, tenemos aproximadamente 300 chicos anotados. Así que estamos muy contentos de, de poder arrancar. Tuvieron que redoblar el esfuerzo teniendo en cuenta justamente esto, no la, la cantidad de chicos. Y en cuestiones organizativas, de horarios también, por la mañana y por la tarde. Sí, eh, en general el programa tiene una preinscripción previa eh, precisamente para organizar este tema de los horarios, de la cantidad de eh, chicos que podemos poner en cada uno de los turnos, se desarrolla turno mañana, turno tarde eh, y acá en la, en la dirección de educación en 9 de julio 530 y tenemos también siete centros de apoyo escolar distribuidos en todos los barrios. Para descentralizar un poco, ¿no? Exactamente, para llegar a todos los barrios, para poder llegar a, a todos nuestros jóvenes que así lo, lo necesiten. Eh, así que bueno, contentos con, con el programa. ¿Abarca todas las materias? Abarca todas las materias, sí, sí. Así que bueno, eh, más allá de esta preinscripción que te contaba recién Santi, eh, se pueden sumar a, en cualquier eh, a cualquier altura del año. Sí, cuando cuando lo necesiten, por ahí primaria eh, tiene la característica de ser eh, más continuado, más permanente, secundaria viene más cuando necesita, cuando tiene alguna evaluación, bueno, tienen dos dinámicas completamente diferentes. Uh -huh. sí, señora, eh, entiendo que en algún momento y sobre todo en la, en la época de pandemia hubo mucha deserción escolar, eh, ¿ustedes uh -huh. están notando de que esto se empieza a normalizar de a poco, de que los chicos vuelven a retomar el tema del estudio? Eh, sí, creo que es muy de a poco, por eso es tan importante la tarea que cumple que cumple el programa eh, con el objetivo de fortalecer y acompañar, necesitamos acompañar principalmente lo que es el sector secundario eh, donde se ha sentido más la excepción escolar y, y bueno, es muy de a poquito, muy de a poco, me parece que falta mucho eh, para, para poder contener a todos nuestros jóvenes otra vez adentro del aula. ¿Tienen que entrar a alguna página web? ¿Tienen que venir a la oficina? ¿Cómo debe ser la manera de poder inscribirse? Pueden es que se dirijan directamente acá, a la dirección de educación, repito, 9 de julio 530, donde ahí eh, las chicas lo, los van a asesorar en cuanto a horario, en a qué lugar les conviene acercarse y demás. Hoy tuvieron mucho movimiento. Hoy tuvimos muchos movimientos, sí, sí, sí, pero bueno, contentos de que, de que esté otra vez todos los lugares llenos de, de, de niños y niñas. Gracias por el No, por favor, a ustedes. Y otra de las informaciones que vamos a compartir recientemente tiene que ver con el informe de bomberos voluntarios. Justo teníamos actividades que se fueron desarrollando, que se van a desarrollar en la ciudad de Villa Cañas, que tiene como protagonista solidarizarse con los bomberos voluntarios y ahí siempre están ellos en las diferentes emergencias donde son requeridos. Y en este caso vamos a retroceder en el tiempo para este fin de semana, ya que en la madrugada del sábado se producía este accidente que como consecuencia... Quedaba en este caso una mujer sin vida, así que un accidente fatal que se registraba en el ingreso cercano a la ciudad de Venado Tuerto. Así que vamos con el informe desde Bomberos Voluntarios que se hizo presente en conjunto con otros agentes e integrantes de diferentes fuerzas de seguridad sobre este accidente que fue protagonizado por una camioneta que era conducido por una mujer, acompañada por un hombre y también por un camión. Estamos en el cuartel de Bomberos Voluntarios. Durante el fin de semana hubo mucha actividad como cada fin de semana, lamentablemente, que tiene que ver con siniestros viales, incendios. Hubo uno donde hubo una víctima fatal y quería que me cuentes bueno, cómo actuaron en ese momento en, y, en, y en qué lugar fue y con qué se encontraron a la, al arribo de ustedes justamente al lugar. Lupán, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, fuimos convocados, como vos decís, el sábado a primera hora, a las 0 horas, en ruta eh, 8, kilómetro 373, en una colisión protagonizada por una camioneta amaro color blanca, conducida por Andrea, de 53 años. Eh, acompañada por José de 50, quien colisiona con un camión eh, que transportaba rollos de alambre. El conductor del camión era Walter, de 38 años, oriundo de la localidad de Roldán. La persona que venía en la camioneta tampoco, no, no son de Venado, digo. No, no son de Venado. Eh, Andrea eh, es de Pergamino y eh, José era de Mendoza. ¿Cuánto tiempo demandó el trabajo hasta que terminaron de despejar ruta y quiénes los acompañaron? Bueno, eh, estuvimos trabajando por un lapso de dos horas y media y estuvo la gente de gendarmería, tránsito de la municipalidad, eh, 911 AIC, eh, bueno, gente del CIES eh, y peaje. Estuvo, estuvieron trabajando con nosotros. Y demandó unas tres horas, por lo menos. Y aproximadamente. Nosotros estuvimos por un lapso de dos horas y media eh, y después quedaron los vehículos para retirar de, de dicha calzada. ¿no? Uh -huh. ¿Estos dos vehículos estaban involucrados? ¿No tienen noticias de algún tercero? No, no, solamente estos dos vehículos, que colisionan de forma lateral-frontal, porque es del lado de ambos conductores. Eh, bueno, la camioneta queda sobre la calzada, la cinta asfáltica, y el camión se va para la banquina, quedando sobre sus su, su ruedas, ¿no? ¿El conductor del camión en qué estado se encontraba? Y Estaba un poco nervioso, fue atendido por la gente del CIES y trasladado al hospital eh, para mayores estudios, igual que el acompañante de la camioneta. Uh -huh. eh, ¿Las condiciones climáticas de ese momento, cómo eran? ¿Había poca visibilidad por algún banco de niebla? No, no, la visibilidad era buena, más allá de que la zona es bastante oscura por ser ruta eh, y era de noche, eh, era bastante buena la, la visibilidad. Uh -huh. Después, dentro de todos los trabajos que tuvieron durante el fin de semana, eh, también fueron a, eh, a una secadora, bueno, porque también este, sufrió un incendio. Sí, sí, la secadora fue a las 14.40 del día sábado en ruta 33 kilómetros 628. ahí estuvieron trabajando por un lapso de tres horas más o menos, se trabajó con dos líneas. Le mandó mucho trabajo. Sí, le mandó mucho trabajo, más, más que tiempo, más que trabajo, porque sí se apagaron los dos frentes que se presentaron, eh, la secadora tenía maíz, así que ellos ya estaban sacando el maíz dentro de, de la secadora con un chimango, se procedía a colocar dos mangas, dos líneas en realidad para dos frentes diferentes, y después se, se evaluó la, re, la posible reignición también. ¿Se conoce el, el origen de los No, no, por, son razones desconocidas. Juan, uh -huh. gracias por el... No, no hay por qué. Bueno, llegamos sobre la parte final de Noticias en HD y Central y vamos a recorrer los datos actuales del tiempo, la temperatura que tenemos en esta ciudad en Venado Tuerto. 19 grados una décima, la temperatura actual que ha descendido eh, eh, considerablemente eh, y tendremos una humedad del 87%, la presión atmosférica 1014.8 hectopascales, el viento sopla del este a 9 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Sobre la continuidad de, eh, de esta noche, eh, bueno, allí estamos en Capital Federal, pero en Venado Tuerto... Que, en debe ser similar. Y sí, está bueno saber porque esta temperatura, bueno, debe tener los, la gente así de Buenos Aires, Capital Federal, eh, 19 grados, una décima, ¿sí? Eh, la humedad, 87%. Un poquito más que acá, ¿eh? porque tenemos 15, aquí uh -huh. 8, la humedad, 92%, la presión atmosférica, 14.4 hectopascales. El viento se mantiene en calma. Para la continuidad, lluvia, probable inestabilidad muy baja, de 10 al 40% para las próximas horas. Sigue todavía la posibilidad de neblinas y nieblas, bancos de nieblas para la ciudad de Venado Tuerto, va a afectar a Santa Fe, a Córdoba y San Luis, la ciudad de Venado Tuerto está dentro también de este mapa, incluso abarcaría desde La Para hasta Alberti, estamos hablando de todo de esta zona. Bueno, para el día martes, una mínima de 13, máxima de 24. No se espera lluvia, eh, tendremos viento del noroeste mayormente. El día miércoles, en el cumpleaños, 139 de la ciudad de Venado Tuerto. Una temperatura ideal, mínima de 16, máxima de 25 grados. ¿Será la más alta de esta semana? No, porque se espera también para el viernes una máxima de 28 grados. Incluso hasta hace horas, se esperaba para el sábado una máxima de 31 grados, Rena. Es mucho. Ha descendido ahora a 28, pero podría incrementarse también durante el transcurso de las próximas horas. Bueno, sigue tanto mínimas y máximas en alto para el transcurso de esta última semana que parece que quiere irse con temperaturas un poco elevadas para recibir el mes de mayo. Vamos a ir hacia la última información que tiene que ver con las farmacias de turno aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Farmacia Pesarelo, ubicada en Chile y Cabral. También está de turno farmacia Banger situada en Casey y Alvear. Farmacia Magris, en España y Colón. Ahora sí, es momento de que pongamos punto final a la edición de inicio de una nueva semana. Un mes que ya lentamente se va despidiendo, pero como siempre vamos paso a paso. Así que nos reencontraremos mañana desde las 20.30 para hacer más noticias en HD. Y ahora se quedan también aquí. Los invitamos a quedarse porque se viene todo el panorama deportivo a través del repaso de diferentes disciplinas. Es así, ya está listo Matías Meconi, Jorge Pavia, también está eh, por allí eh, y, en, Adrián, Adrián Percelli, Percelli, sí, todo todo un equipo muy importante que bueno, va a continuar dándonos todo el panorama deportivo que tuvimos y, y sigue siendo mucho. De nuestra parte reiteramos enérgicamente el agradecimiento y por supuesto los esperamos mañana con más noticias en HD y gracias a nuestros compañeros que trabajan arduamente durante toda la jornada, también detrás de cámara para hacer posible este encuentro con ustedes. Buenas noches. Una producción de Multimedio GS. Verte.